Todo había empezado como un domingo normal, con una levantada normal, un cafecito normal y a editar. Como la gente normal. Hasta que se me ocurrió... Estoy jugando mucho con estas pantuflas. Fuera pantuflas. Hasta que se me ocurrió revisar mi teléfono. Que no había revisado desde el día anterior porque la Valentina estuvo de cumpleaños. En eso veo un mensaje de mis papás que me preguntaron si había sacado la máquina con el carro de su casa. Si te están preguntando si la sacaste es porque no está, pero no lo quería creer. Esta fue la conversación y de puro leerla creo que podrán imaginar cómo había partido el día. Para quienes no conocen el canal, no conocen la Mini Excavadora. La Mini es la prueba viviente de que si lo intentan lo suficiente, los sueños se pueden hacer realidad. Con ella hemos construido pistas de bicicleta tanto para privados a modo de trabajo como a sectores públicos o en lugares de riesgo social a modo de beneficencia. Vendemos poleras, hacemos pantracks es el lema, aunque esto es un polerón. Y aprovecho agradecerle a Andrés Santander que me ha apoyado con tanta fuerza en la página del shop. Esta maquinita no es solamente mi principal fuente de ingresos, es también la mejor herramienta de la que dispongo para intentar cambiar para bien la vida de las personas. Me explico, este canal de YouTube no se mueve por número de visitas ni por cantidad de suscriptores. No se mueve por quedarnos con el crédito o el reconocimiento de lo que hacemos. No se mueve ni por auspicios ni por montos monetarios. Este canal de YouTube se mueve por la ilusión de que algún día las futuras generaciones vivan en un mundo mejor. Un mundo donde las personas se preocupen por la persona que tienen a su izquierda, por la persona que tienen a su derecha, donde haya respeto, empatía y conciencia. Un mundo donde los filtros para tomar las decisiones sean los valores y no los montos monetarios. Un mundo que probablemente no vayamos a ver en nuestras vidas, pero al menos vamos a tener la certeza de que vamos a, al menos haber intentado contribuir a que ese sueño se haga realidad. En fin, estaba confirmado, se habían metido con la mini. Se habían robado la excavadora, se habían llevado la maquinita que volvía los sueños realidad. Rompieron nuestro portón, se metieron a nuestra propiedad y se la llevaron. Solo dejaron las huellas y varios candados reventados. Afortunadamente mis papás no estaban, así que no se toparon con los ladrones, aunque por tiempos estuvieron súper cerca. Pasado el choque inicial, había que pensar rápidamente y habiendo conocido exceso de casos sin finales felices, decidí subir una publicación a Instagram antes de ir a hacer la denuncia a carabineros. Es como preferir mandar un whatsapp antes de ir al tocador cuando estás que te estás cagando. Un post en Instagram más tarde y demasiado tiempo invertido en hacer la denuncia, decidí que mi tercera mejor opción era ir a Talagante a grabar un poco de lo que había pasado para subir un video a YouTube y seguir pidiendo ayuda. Pero antes de que pudiese tomar la autopista... La historia iba a dar un giro. Dos o tres horas luego de haber subido la publicación a Instagram, me mandaron esta foto. Era mi carro con mi caja, era mi rueda de repuesto con su cadena, eran mis topes para las ruedas, eran las mismas amarras que uso para mi máquina puestas de la misma manera que yo las pongo. Era mi puta máquina y lo sabía porque ese balde era el que nos había regalado Andrés. Media vuelta después y un desesperado viaje a 50 km por hora arriba de la ruedita, fui nuevamente donde a carabineros, esta vez para contarles dónde estaba mi máquina. Me dijeron que iban a enviar una patrulla y que tenía que esperar, pero yo claramente no quería esperar, quería ir a hacerle guardia a mi máquina y así también lo quería Sir William Wallace y los Matiz. A esta altura la moral estaba alta y el teléfono empezó a grabar. Así que los dejo con lo que fue toda una experiencia Sir William Weón no me creo, esta guapa. parece una historia de terror, weón O sea no a sin No, pero yo creo ir a vigilar Weón, vamos oh, Gracias o sea, por apañar, wean. Wean, gracias Me habla mi vieja, ayer en la noche, ayer en la noche no vi el mensaje Y de la mañana a las 9 de la mañana veo y me dice Germán, ¿te llevaste la máquina? Le dije, no, por favor dime que está me dice Juan no está. Conche su. Con la bala vale, hoy día, Juan, bueno, nos abrazamos y me decía, Juan, bueno, ¿te acordás de todo el hueveo que te dio el carro? Y ella lo único que hacía era llorar, Juan, bueno, me da una impotencia para el pico, ahí viene el Mati en el scooter, weón. Bueno. ¡Sú ¡Súbete! ¡Nos vamos a la granja! Juan bueno, cuando vi la foto, no lo voy a creer, Juan. Bueno. A eh, yo voy a poner el wave por si vas ya. El Sir William Matty Keller. Apañando, Juan, bueno, a rescatar la mini, Juan. Bueno. Si es que el vehículo, el dueño debe ir para allá a buscarlo, ¿no? Exacto, y el mismo pasa a la policía. Si no pasan, yo lleva al mismo pasa a la policía a la planta llorera y los Ya, perfecto. Muchísimas gracias. Oh, ha sido un día de mierda. Vira a la derecha con dirección a Linares. La Linares. Linares, ¿con qué estaba? Con Petorca. Pasemos como la gente normal. Sí. Y vemos si hemos llegado a por Petorca, sigamos derecho. Me está, wow, me está bombeando el corazón, wow. qué maravilloso ah, wow. para el ¿Cuánto queda? ¿Cuántos metros? En 300 Bien. metros, y en la izquierda, en la izquierda ¿A qué distancia estamos, Mati? 200, 140 metros. 140 metros de destino, <ríe> no bueno, estaba ah. esto. Bueno, no estoy ni ahí con la cámara, weón, bueno, no la tengo prendida porque... ¿ves? Un rap de la justicia, <ríe> William Bonca Ahora... <ríe> Mira, en ese lomo de toro hay toda la no te metas con la mini. ¿Qué baja? ¿Qué bajó? Sería <risa> <risa> todo. En esta calle. ¿eh? En la ahí está. No, ahí está. está? Oh, ahí está. tiene el sticker. Espere, Está llena de gente, tiene el sticker. Oye, pero espere, es un colegio esa wea. ¿Qué? Ahí está cara de dinero. ¿Está cara dinero? Sí, sí, está sí. Oh, mierda, estoy estresado. tenía el sticker de meter. Tenía el sticker de meter. No, si es mi máquina esa Weón Weón con chasco. Ahora, ahora, ahora. Full send. Full, full send, send, full send. ¡Blob! Esta weá es como un liceo, no lo puedo creer. Mira, hay gente. No nos mirando. vamos a bajar de la camioneta todavía. ¿no? Hay gente mirando. Sí, está extraña esta. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Esa mini escadora es Minisca ahora la que avisaron desde la comisaría de Viracura, ¿no? Sí, ¿por qué? Yo soy el dueño si sí, me estacionó por aquí o la vuelta, el nombre subió la máquina tienen como comprobar algún tenemos valor, vos, la todo. factura tenemos ¿Supo? material gráfico del caso, el sticker detrás de la camioneta está bien, está bien pero nosotros la fiscalía nos va a pedir documentación Sí. tiene la, la factura de compra o del sí. carro y de la máquina sí. ah, ya, que eso es lo importante porque... me doy media vuelta de la estación ahí y viene ya. para acá muchas gracias Weón, encontramos la Conche, weón, encontramos la máquina, weón. Encontramos la, no, no, la VI. ¡Ah, mierda! ¡Uh! Oh, ¿Qué onda a no? Motor? Sí. ¿Qué me pasa este weón? Weón. Oh yeah. gracias, weón, gracias. ¿Sabes cuánto retroceso en el tiempo era perder esta weá? ¿Cuándo más íbamos a hacer un pan cuándo sí. iba a poder juntar la plata para poder hacer esta mano? Ay, oh, no lo puedo creer, no sé, el alivio que siento, weón. Me veo calor frío, los cadeneros pidieron que se enganche el tiro de la máquina y la van a llevar a la comisaría. Vieron la documentación de la máquina del carro. ¿El Germán? Sí. Yo soy... Hola, ¿cómo estás ahí? Bien. ¿Tú notificaste? Sí. Buena, bueno. ¿Te pasaste? Sí, no, bueno, no si sí fue por casualidad. Yo antes de salir vi la notificación. Llegamos aquí. Oh. Yo parece que es la, la, la mini excavadora que se roban. la rueda de repuesto que le falta una rueda. ¿no? Sí, vamos a tener que hacer eso. ¿Cómo supieron? Cucha, es que el hermano es youtuber y tiene una red ah. grande de personas y mandaron una foto y en Instagram, a muchas personas vieron esto. Chaten de sacar la rueda de repuesto. ¿Por qué hicieron esto? Oh, la rueda está doblada. Oye, la rueda está doblada. ¡Ah, chuta! ¡Ah, ya. ¿Sáquenle una de cada lado? No, pero sacamos una de cada sí, lado. Sí, no sé, si quitamos... se puede resolver y dando este le de lento. ya hasta la comisaría. Ahí es que tenemos que dejarla ¿Le explicaron más o menos el procedimiento? Que el... No. La... Vale, el vale. vehículo hay que llevarlo a la comisaría. Vamos a llamar al fiscal. El fiscal lo más probable es que se la entregue al propietario. Pero hay que hacerle un peritaje al motor de la... De la, de la máquina. máquina. Ya, peritaje chasis, motor y cien fotográfico que es lo que pide. Claro. eso lo hace el personal de civil. La SIP Ya. Sí. La renta, ¿eh? La rentaron. Oh, ya nadie puede abrir. Imagino, hay un cuidador que lo tenemos la detenido de la por receptación. Porque ¿Por ah, él es el responsable es del terreno. Es no él tiene que llegar. Él, él, Ese mira, le ponieron ahí. Como se dice, dar a cara en la fiscalía, sí, ¿quién se la guardó aquí? Exacto. Porque él creo que se la trajeron a guardar. Obvio. ¿Quién no tengo idea? Claro, y acá en realidad... Aquí hay, hay motos. ¿Cuánto se la robaron? Esto fue anoche. ¿Anoche se la robaron? No, puede no? se ser hace más. Él la dejó hace como seis días allá Ay, y dijo no, que puede ser entre 6 y anoche. creo que anoche se dieron cuenta que no estaba ¿Eh? la máquina. Esta ¿Eh? la llave de la máquina. Ya. Esa tienes que dejarla para que la pericia... ¿El, el motor dónde está? Atrás. Atrás. Ya. El que está en el auto blanco es el que avisó. Así que para que le di la gracia. ¿El auto blanco? Sí. Aquí está la Vamos un vamos a ir Paira. No sabéis lo que ha sido hoy para mí. Lo mínimo que puedo hacer por ti. Set the stickers. <risa> no, compadre. Demasiado, demasiado. No, no voy a creer lo que ha sido este día para mí. Miren, sí. Mi hija me dijo, oye, ¿sacaste la máquina de, de la parcela? No. Dime qué está ahí, dime qué está ahí. No está. Órale, oh, no, güey, acá rompieron el candado del portón topo. Y veo el comentario, bonita, hablé al tiro, weón. No, Mira, güey, qué loco, dije, bueno, esa es mi máquina. Yo por el carro saqué la conclusión. Vamos a llevar, sí. sí, vamos a ir a Vamos a ir a Vaya, dale, vamos. Amigaso. ¿Qué pasa? ¿Verdad? No, sí. Respire tranquilo, no, weón. Vale. Oh, gracias. Gracias, sí. gracias. No, gracias. No, sí. Para eso sirven las redes sociales. Sí, bro. sí bro. La cagó, gracias por lo oportuno. ¿Recuperamos el balde de Andrés, weón? No. Ya, ya, esta a saldrá con ya, ¿te imaginas? Sí. Yo creo. Eh, no estaba feliz que la hayamos recuperado, es que hacemos estos proyectos bonitos con esta maquinita. Hemos regalado pistitas de bicicleta en lugares de riesgo social, en comunas. Entonces era una pena que se perdieran. Oh, cagó la placa compactadora. ¿Por qué? Ah, estaba, estaba ahí. ahí. Uy, ¿La, ¿La plancha? ¿tú ¿tú? Esa maquinita. No, esa tac tac, tac, tac. Ta. Esa que compacta. ¿Estaba ahí? Está bien. Sí. Y ya está reventado, pues, sí, sí. pegarle una palanca nomás. No, esa no. cuestión no, está hecho, esta hecha, pero. En la camioneta me va a romper la caja. <ríe> <ríe> Oye, sirvió entonces? No, tenemos que sacar esa. Si sacamos esa, podemos llevarnos al carro. Ah, ya, pero con esa herramienta podía petarla. ¿no? Esta no, me no puedo sacar. Es muy larga. Ah. No lo alcanza. Y hace este menos. Ya, nosotros tenemos todos los datos de la gente que la despacha. Tenemos la fotocopia de carnet de las personas. La foto de todos los paquetes. O sea, eso vamos, a quedar, eso tenés se que tener que verlo con carabineros. Sí, hay que decírselo con carabineros. Sí, sí. Sacaron, acá había una placa con portador ah, sí, de 200 kilos. Sí, sí, se la llevaron. Esta hay que sacarla, sí o sí. Ah, porque si no. Esta barra. La rota se llama ah, de cualiza Te equipara las presiones. Ay, ay, ¿sí? Pero, ¿sí? Si no tenías humedad se te da piso. pisos. Por tan poquito no da, bueno. Ahí Habría que ir a... Puta. Ay, ah, hay ¿cómo estás pegando una Ya Esa persona tenía una actividad de que estaba con vehículo que andaba con ropa de trabajador. ¿Tú la tenías trabajando en alguna obra? No, estaba estacionada en la casa de mi papá. Porque... ¿Estacionada sí. en el interior de la casa? En el interior de la casa. Soltó. ¡Qué maestro! Oh. Me hicieron mi carro Terminando de enganchar la máquina, se pusieron las ruedas Y ahora hay que ir a la comisaría ah, Me sacaron mi pasador, ah oh, no, lo rompieron No saben ocuparlo Dios Lo que es que te saquen y te ultrajen tus cosas weón Pero bueno, esos daños son una cagada al lado de lo que pasó weón No son absolutamente nada No, y bueno encontraron, tienen a todos los buenos con carne así que la placa igual debería aparecer Weón Forzaron la chapa ¿Qué van a hacer? Robar la planadora Sacaron la patente Andale, Nos vamos con una pura cadena. Dos tuercas en cada rueda de este lado. Y hay que ir tranquila. Nos vamos despacito. Bueno, si no tiene patente. Es la <risa> obra. <risa> ya. Estamos, vamos, <risa> vamos, vamos. Vamos a la, la bueno. máquina No, el cuidador dice que no estaba cuando la guardaron. Ah, teníamos detenido de la directiva. Justo. No, si sí, teníamos un detenido. El, el, el presidente de la Junta de Vecinos. Hay una motivo. Junta de sí ¿Qué tipo de que le pregunta al joven ¿Parece que? Sí. Le dijo guardar la máquina. Y el presidente de la Junta de Vecinos dijo: sí guarden, no, no, no, le dijo, con no, que si vamos a ir a pagarlo acá al a la constructora y la venimos buscar. Y no apareció más. ¿No le voy a pagar la camioneta? ¿A la verde? No, no, no, ya pasé. No. ¿Y volte no apareció ríos. más? Me golpeé ah, sí, sí. rico. Oh. ¿Cómo? ¿Y ellos son amigos del de.? Dice que la otra concejala claro sí. pero es que en ese caso igual hay o sea, hay no sabe receptación y hay en gente involucrada de la municipalidad ah, entonces sí, también es grave sí. qué ellos no pueden ir. y aquí en esta comuna todos los días quedan vehículos votados por rojo esta va a impagar no puedo creer que ¿Hay haya la máquina ahí atrás hoy ah. es por la pura máquina no hay más especie la placa compactadora. Tampoco está. Tampoco está. No Esa eh. estar guardada por aquí. Sí. Esa, de hecho se me había ido. Para mí era el carro y la máquina, pero me acordé que era el carro, la máquina y la compactadora cuando vi que faltaba el espacio. Vamos a hablar con la CISPA que te haga el peritaje al tiro hoy día y te la lleve al tiro ahora un rato más ya. ¿eh? Ya estaría buenísimo. Estamos aquí. Recuperamos <risa> la máquina, la de la comisaría. Llevamos sus 5 horas fuera de la comisaría. Hemos estado esperando demasiados trámites. Ya es de noche y estamos al fin yéndonos. Basura. Buena oh, no. no, no. felicidad, por favor. No. Oh, man, se acabó. Al fin esto, ¡Uh! para la casa, weón ¡Lo hicimos, weón sí. ¡Nos vemos en el asado! ¡Nos vemos en el asado! <risa> ¿Las personas responsables de dejar entrar una máquina al estacionamiento de la Junta de Vecinos en un carro con la chapa reventada y la sospecha de sacarle la rueda al carro y dejarlo colgado? Se retiraron de la comisaría 30 minutos después de que me tomaron nuevamente la denuncia. Eso de haber sido a las 3 de la tarde y nosotros nos tuvimos que quedar como hasta las 8 de la noche esperando que le hagan el peritaje de la máquina porque no podían corroborar que era mía. No habíamos comido nada, habíamos tenido un día algo intenso, así que decidimos mantenernos juntos para celebrar con un asado antes de partir cada uno para su casa. Hasta la, fecha, que son... 31, 32. Hasta la fecha, que son 36 días después de que pasó todo esto, aún no se sabe nada de la compactadora. Siendo que teníamos la patente del vehículo que se la llevó, la cédula de identidad de la persona que estaba manejando. Y con esos datos carabineros, en un segundo puedo saber para qué empresa trabajaban esas personas. Toda la experiencia fue una locura, pero ya más tranquilo pensaba en todo lo que había pasado en menos de 12 horas. ¿Cuál era mi probabilidad de encontrar una aguja en un pajar? Nula. Como seres humanos, actuando de manera individual, no es mucho lo que podemos hacer. Pero cuando nos unimos y trabajamos en equipo, somos imparables. Esto aplica para encontrar cosas robadas, para construir senderos, para hacer la diferencia, para poder generar un cambio. Le agradezco de corazón a todas las personas que me ayudaron ese día, a quienes me dieron mensajes de ánimo y a quienes se preocuparon por lo que estaba ocurriendo. Quienes compartieron las publicaciones siendo que perfectamente podrían haberla ignorado y a quienes se movieron por revertir la situación. Sin la ayuda de todos ustedes, este tremendo ejemplo de lo que es capaz el trabajo en equipo no existiría. Luego de vivir una experiencia como esta, cambiar el mundo no suena como algo tan lejano. Nos vemos en el cerro.